presentar a nuestra próxima invitada estamos con Mika Swing de Mendo City. Bienvenida, bienvenida Mika. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un gusto recibirte. Ah, Estoy súper emocionada. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Y un gusto conocer quién está detrás de esta página con tantos seguidores uh -huh. y con tanta movida de las redes sociales. Sí. En TikTok, en Instagram. Seguramente muchos haciendo scroll, viste en ese momento que, que distendés con el celular, te encontraste con el blog Mendo City y dijiste, hey, ¡Qué buenas recomendaciones! Bueno ¡Qué bueno ¿Sí? conocer todos estos lugares de mi provincia que no tenía ni idea que estaban! porque de eso se trata la página, recomendaciones, Exacto. pero puntualmente Mica, de la gastronomía de nuestra provincia. Precisamente, bueno, me alegro que lo hayan visto en TikTok, Mendoza tiene hace eso, como un proyecto en las redes eh, para mostrar lugares de Mendoza que por ahí están muy ocultos, hay una claro. barrera, hay una variedad de opciones increíbles, tanto sí. en gastronomía, en lugares para ir a conocer, uh -huh. culturales. Así que la idea del proyecto es eso, dar a conocer a los mendocinos, qué opciones tienen para claro. es genial. todos los días. Tal cual, entre precios y entre variedad Exacto. de lo que vas a encontrar, porque viste que por ahí ya tenés uno o dos lugares favoritos a los que vas siempre. Y, no salís de ahí. y medio que te quedás acotado a eso, viste, no conoces nada más y lo cierto es que tenemos una gran oferta gastronómica. Eso, y te cuento, o sea, solo en Ciudad hay más de 800 locales gastronómicos. Más de 800. <risa> es más de 800. Es un montón. Y en todo Mendoza más de 2.000. Entonces realmente la variedad que hay es increíble. ¿Y nosotros cuántos conocemos? ¿Dos? Diez si te... como mucho. Sí, esos son muchísimos. Suponete que conozco diez, pero los que voy... Uno o dos Y sí, Meme, sí. uno siempre va a lo costumbre. seguro Que sí. ya conoce que la comida es rica uh -huh. Que la atención es buena Y la idea de Mendo City es darle a la gente esa opción Y esa recomendación de yo decirles Si sí, acá la van a pasar bien claro. Acá tal comida es riquísima Entonces ustedes van con esa seguridad De que mi palabra es 100% claro. sincera <risa> tal cual. De que la van a pasar bomba Es claro. darle difusión a, a los locales Me encanta Bueno, y qué lindo laburo te buscaste también vos Ah, <risa> yo estoy chocha <risa> Digo <yo> <risa> una tonta Me caí la boca llevándolas todas las hamburguesas de Mendoza o sea, es lo mejor bueno. que me pasó, te lo juro En el momento que se me ocurrió esto, yo la pegué claro. claro, porque después pasa que te empiezan a invitar Porque al principio, bueno, se lo banca uno el blog que Se Hablídate. puede ir por motos propios A comer con amigos pero después te empiezan a invitar Y ahí se pone linda la casa. Ay, Ahí donde estoy pasando mis <risas> amigas, mi familia Todas las están claro. claro, porque tu perfil empieza a cobrar credibilidad Entonces la gente a conocerte busca, claro. y buscas. Bueno, me interesa lo que diga que en el portal, sí. creo, y van. Obviamente, claro, quiero que Mica de Mendoza venga a mi local. Bueno, Al completamente. Cual. Ese es el fin. No solo ayudar a la gente a encontrar lugares y opciones, sino también a los locales gastronómicos a darse a conocer. Uh -huh. Además, también trabajo con emprendimientos para mostrar los productos que hacen. Entonces, claro. nada, es como un portal hecho por y para mendocinos para que nos ayudemos entre todos. Me encanta. ¿Y ¿Cuántos seguidores ya en TikTok, Mika? En TikTok estamos cerquita de los 50.000. ¿Eh? Muchísimo. Ahí está muchísimo. en linda movida. Estamos. Y que sí, te, sí. te comenta mucha gente de Mendoza y dice, ah, yo también fui ah, o gracias, sí. voy a ir. ¿Cómo sí, es la sí. interacción con el público? Bueno, eso es lo que más me gusta. Realmente la comunidad que se ha hecho en Mendoza City me ha encantado y es algo súper positivo que la gente, tanto en TikTok como en Instagram, le pone mucha onda, como uh -huh. que se siente muy identificada con el proyecto y es lo que yo siempre, en Mendoza City somos todos, ¿no? Eh, siempre me están comentando La idea es que ellos también dejen sus propias Sus sugerencias eh, claro, ¿no? claro. A mí me vienen recomendando cosas En los comentarios dan sus opiniones Entonces nada, es como Ellos participan muchísimo Y eso es lo que más me gusta mi Y respecto. obviamente si no has tenido una buena experiencia También lo comentás hace o sea, ese descargo Mira, esa es la idea Cada vez quiero Intento ser más crítica Obviamente desde el lado <risa> Completamente constructivo uh -huh. Para los locales la idea es poder recomendar específicamente qué me gustó y si hay lo que no me gustó tanto poder decirlo. Claro, qué podrían claro. mejorar quizás, no, no como para tirarle abajo el dependimiento a no, de una porque... persona, sino como para <risa> dar un aporte. Exacto, siempre es el respeto porque hay gente trabajando y poniéndole toda la onda. Por supuesto. Además lo importante también para mí es que en un restaurante no siempre todo va a ser lo mejor. Capaz uh -huh. que ahí eso eh, tiene las pastas como su mejor plato claro. y por ahí, no sé, las milanesas no son tan ricas. Uh -huh. Entonces la idea también es a decir qué tiene de bueno calvar, qué tiene especial que claro, a claro, remarcar bueno. las fortalezas Exacto, de cada lugar mira estamos viendo idea. la página de TikTok y hoy nos has traído una recomendación en particular Mica ¿Querés presentarla vos sí ahí eh, ya vamos con el TikTok así les Dale. van rapidito y pueden ver un un videito de qué se Hombre, trata para que es, la gente exacto. conozca Ah, es un obvio. video en presentación Exacto, ah, un minuto cortito y después hablamos un poco más El campeón nacional y subcampeón latinoamericano ah, bueno. de la pizza Abrió su local en nuestra provincia ah, Tranquilo. a venir a disfrutar de terribles pizzas a la parrilla acá En el campeón argentino El lugar queda en Panamericana y la Unión Es un paseo de varios locales y está al final Es bien rústico y familiar Un patio tipo cervecero para venir a pasarla genial también tienen una parte interna techada para los días de frío. Las pizzas que probamos eran una mejor que la otra. Si te gusta la masa finita y crocante, este es tu lugar. Increíble lo buena que está. Un piso bien crocante y la masa por dentro súper suavecita. Un punto a favor es que las pizzas se hacen al toque. Tienen modalidad para comer en el local, sí o sí con reserva y takeaway. Mis recomendados son jamón crudo con rúcula y roquefort, estaban súper sabrosas. Por otro lado, la pizza de tomate y la de cebolla estaban ricas, pero para mí le faltaba un toquecito de algo. La apertura fue hoy mismo, es súper nuevo. En Instagram te dijo toda la info y seguimos para más. ¡Qué bueno! No, Qué y hambre. hay que traerlo a ese muchacho al programa, el, ¿viste cómo el, la, bueno, que sí, él va a estar el, una locura acá de mostrar los malabares ¿Viste cómo revolver Es muy caballo, muy esteño. bueno. Muy bueno, y ahí tu recomendación. Pa, pa, pa, pa. Me encanta que hasta... Dejó el número para reservar, le puso puntaje a cada una todo, de las pizzas todo, que probó. Todo. Todos los detalles, sí, olvídate, es la idea de cuidar eso en todo aspecto. Eh, les puedo contar un poquito más sobre los precios del local. Les quiero empezar contando que el proyecto es muy nuevo, o sea, lo que yo les estoy trayendo acá es la novedad. ¿Cómo se llama el local, Mika, si nos puedes repetir? El campeón argentino. El campeón argentino, y claro. En honor a su maestro ah, Pizarro, eh, claro. obvio. Tal cual. Eh, el chico se llama Brian, es un copado, ha sido campeón eh, nacional y subcampeón latinoamericano de la pizza. Wow, Tremendo. O sea que vos vas a este lugar sabiendo que las pizzas te las va a una persona que sabe muchísimo Sí, claro No se puede esperar menos, son riquísimas Total eh, eh, Bueno, como lo decía ahí, la masa es lo más rico Realmente una locura súper suave, se te deshace en la boca pero tiene un piso bien crocante Uy, Qué hambre, qué ¿Sabía Brian que ibas a venir hoy acá? ¿Le contaste? Sí, sí, le ah, conté Le mandamos un saludo viendo. que seguro nos está viendo Claro, ¿sí? que nos claro. mande una pisita Brian Y que nos mande una pesita, claro, Brian, Brian ¿no? una ya La nos te vamos a todos. Una, dos, tres, Que venga a hacer unos malabares acá en el haga No, sí, No, fuera de juego que lo vamos a invitar, porque campeón argentino sí, no es, es poca cosa Sí, no. es Y ha salido varias veces campeón y también es campeón en malabares con la pizza porque es como que... impresionante lo que hacía con la masa Increíble, Me verdaderamente Me encanta eh, Bueno, fue un gusto estar ahí El, Este local empieza como un proyecto entre tres amigos Entre ellos Brian uh -huh. Y es muy nuevito Yo por ahí lo que les puedo recomendar Es esperar un par de semanas a que se asienten mejor Para ir a conocerlo. Si quieren ir ya a probar la novedad Y decir, yo apruebe las pizzas del campeón Tienen que ir Hoy mismo Perfecto Pero como el local está recién abriendo Por ejemplo ah, Yo están cuando arrancando. fui eh, No tenían carta todavía Están como ahí claro, Se unas semanitas Para que se acomoden Exacto Perfecto Para mí está buenísimo Que los apodemos desde el principio Porque uh -huh. todos hemos tenido primeras veces Todos hemos empezado algo nuevo Y sabemos lo difícil que es Entonces está bueno aclarar Que están recién empezando Nosotros tenemos que ir a apoyar Gente que está arrancando Excelente. Con todas las pilas Los emprendimientos mendocinos sí, Exacto Me encanta Víctor, aplaude encanta que Se aplaude Pero El campeón Felicitaciones por haber abierto su local, sin es duda hermoso. es un logro enorme y ya vamos a pasarnos a dar una vueltita Tengo una pregunta, ¿hay algún tipo de local o qué sé yo que sí, sea de comida o café que no te gusta que digas no, esto no me voy a encargar, no voy a visitar o Uy. estás abierta a conocer todas las propuestas este, culinarias de Mendoza. Mira, verdaderamente amo comer. Eh, ¿Amo <risa> todo? ¿A qué le voy a decir que no? Yo, eh, y me encanta probar cosas me encanta probar cosas raras. Uh -huh. Verdaderamente es algo que yo trato de hablar siempre antes con los locales de que si realmente no me gusta lo que estoy consumiendo, prefiero pagar lo que consumí. Ah, Ajá. Bien. Y, y no hacer, el... y no hacer Críticas. eso. No, porque claro, una no crítica no, no va con la onda de Mendo City, verdaderamente. Claro, eh, es buena onda. Prefiero Pero Podemos encontrar bien. café, pastelería, también. De, de todo. todo. La idea es irnos por... Todas las ramas. Bueno, para el próximo programa ya tengo el lugar seleccionado, que es una cafetería muy linda. Ay, qué bueno. Así que bueno, si nos ven el miércoles que viene, les voy a recomendar un buen lugar. Ey, me encanta. Y café. las personas que se quieren contactar con Mica, por ejemplo, vos que tenés un local gastronómico y querés la, la invitación para que ella vaya no, eh, que y fútbol. muestre, porque aparte con la cantidad de seguidores que tiene, seguramente te va a venir muy bien la promo, <risa> este, le podés escribir a, a las redes sociales de Mendo City directamente o no. Exacto, me pueden contactar por Instagram, ahí podemos charlar las cositas y ver qué, qué sale de lindo. La Perfecto. verdad que el, con el formato... De video y foto, si tu local vos sentís que tenés cosas lindas para mostrar, yo voy a hacer una buena producción para que sea todo perfecto. Lindo. Y nos has de traído todo. hoy un regalito a sí. sí. nuestros televidentes. Sí. ¿De para qué se trata? También, eh, un sorteo para cuatro personas en el campeón argentino. ¡Vamos! Me encanta, ¿Y cómo, ¿cómo hacemos para que se anoten en Tenés el WhatsApp enviar, de Mejor claro, de Mañana? La palabra campeón y tus datos, obviamente, las últimas tres cifras de tu DNI, nuestro WhatsApp 2616 577777. Bueno. Para ir a comer junto a tres personas al campeón. Qué bueno, cuatro personas ahí super premio que nos trae Mika Swin de Mendo City. ya mismo todos a anotarse, los ganadores por supuesto los vamos a dar a conocer por este medio, pero también por las redes sociales de Mendo City. así que ya mismo a seguir a la página. ¿Nosotros Mika, podemos mandar, Clary? Podemos participar Me no no parece que los voy a tener que llevar yo a comer a hace... lado en estos días. Yendo, ¿Viste, sí. que... <risa> ¿Viste que vos te llamás Juan Lucas? Sí. Anotate como Juan, como Juan Castro, Juan y nadie Castro. lo va a sospechar. Claro, total. Sí, <risa> bueno, esperá, también en Mendo City la nueva dinámica ha sido con la gente que, que me apoya tanto sí. llevarlos a comer conmigo, cuando de hacer reseñas ah, ahora que va tanto la idea es ir llevando gente eh, que está ahí siempre con la mejor en las redes. Muy Quiero bien. sacarlos a comer y que puedan disfrutar como yo de buena gastronomía mendocina. Podemos ser tus próximos invitados. ¿Por qué Exacto, no? ¿Qué los te Los que por qué con no? Instagram pueden ser de mis invitados. Me encantó, gracias, Mika. Un es placer recibirlos. Gracias a ustedes. Y esperamos en la próxima semana una nueva recomendación. Es la me gustaría cerrar sí. agradeciéndoles a ustedes, a mi lo familia, ser. a mis amigos y especialmente a la comunidad Mendoza City que están apoyándome con todo. Yo Perfecto. sé que los, siempre supe que los mendocinos éramos unos copados, pero de no. que abrí esta página, lo, lo Ganaron mi corazón, así que. Muy gracias. Bien. Todos a seguir entonces Mendo City en las redes sociales.